Que gracias a esa experiencia sabrás cuál es tu verdadero valor como mujer. Tu verdadero valor como mujer. Linda, él no va a dejar a su esposa por estar contigo. Por más que te diga que le hubiese encantado conocerte antes de casarse, él no va a dejar a su esposa por estar contigo. Por más buen sexo que le des, él no va a dejar a su esposa por estar contigo. ¿Por qué? La respuesta es sencillísima, en casa prácticamente lo tiene todo seguro.